El ciclo vital familiar. El ciclo de vida familiar, o ciclo vital familiar, es un concepto importante en la terapia familiar sistémica, que describe los diferentes estadios o fases que atraviesa una familia a lo largo de su vida. Cada etapa del ciclo de vida familiar tiene sus propias características, desafíos y tareas a resolver. Por ejemplo, la etapa de formación de la pareja es la primera etapa del ciclo de vida familiar, donde la pareja se conoce, establece una relación y decide casarse o vivir juntos. En esta etapa, las tareas principales incluyen la formación de una identidad como pareja, la negociación de roles y responsabilidades, y la construcción de una vida juntos. Otra etapa importante del ciclo de vida familiar es la llegada de los hijos. Esta etapa implica la adaptación de la pareja a la paternidad, el ajuste a los cambios en la dinámica familiar y la construcción de una nueva identidad como familia. Las tareas principales en esta etapa incluyen el cuidado y la crianza de los hijos, la construcción de un sistema familiar que apoye el desarrollo de los hijos y la adaptación a los cambios en la relación de pareja. Otras etapas del ciclo de vida familiar incluyen el ciclo de vida de los hijos desde la infancia hasta la adolescencia, el ciclo de vida de la familia adolescente desde la adolescencia hasta la edad adulta, el ciclo de vida de la familia en la edad media cuando los hijos abandonan el hogar y el ciclo de vida de la familia tardía en la vejez y la jubilación. En la terapia familiar sistémica, el concepto del ciclo de vida familiar se utiliza para entender las dinámicas y los desafíos que experimentan las familias en cada etapa, y para identificar las tareas y los objetivos que se deben abordar en cada etapa para mantener la armonía y el bienestar familiar.